De nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amado Señor, te agradezco por este día maravilloso, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar, por un día más de trabajo y principalmente por un día más de vida junto a las personas que más amo. Bendice Señor a mi familia, mis amigos y a quienes no lo son porque ellos también necesitan de ti. Bendice, Señor, a mi país, páñalo de tu misericordia, que es grande e infinita. Carma la ira de sus habitantes. No permita, Señor...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 Busano. Que las calles de tu tierra amada se sigan bañando de sangre. Ilumina a los que salen a manifestar. Bendice Señor al que está leyendo este mensaje ahora. Y cumple sus sueños. Y cuida sus pasos. Porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, descansa, bien, bien descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate